Ganar dinero con ChatGPT es una idea que ha ganado popularidad en los últimos meses, desde la creciente tendencia de GPT-3 y la importancia de la inteligencia artificial en el mundo empresarial. Si quieres ver cómo podrías usar ChatGPT para ganar dinero, quédate que te lo muestro. La tecnología de ChatGPT permite a las empresas o a las personas automatizar tareas repetitivas, lo que a su vez les permite ahorrar tiempo y dinero siendo más eficientes y eficaces en las tareas comunes del día a día. Uno de los principales usos de ChatGPT es en el campo de la atención al cliente. Muchas empresas o freelancers utilizan esta tecnología para proporcionar respuestas automatizadas a preguntas frecuentes, automatizando el chatbot con las respuestas de lo que sus clientes preguntan a menudo. Segmentan también las solicitudes mejorando sus equipos de trabajo, liberándolas de cargas de trabajo y de clientes molestos. Lo que se traduce en atender a más clientes en menos tiempo. También ChatGPT está siendo usado para generar contenido automáticamente. Como este video por ejemplo, pudiendo usar en la creación de artículos de blog o publicaciones en redes sociales, ideas de videos, tendencias de contenido y demás usos que se han popularizado en los últimos días. Otra forma de ganar dinero con ChatGPT es a través de la venta de licencias. Muchas empresas están interesadas en utilizar la tecnología de ChatGPT en sus negocios, por lo que están dispuestas a pagar por el acceso a la misma. Las incorporaciones de la inteligencia artificial a las plataformas de los clientes ha venido en auge. Algunos desarrolladores están creando aplicaciones y herramientas basadas en ChatGPT que pueden ser vendidas a otras empresas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ganar dinero con ChatGPT no es una tarea sencilla. Es necesario tener conocimientos técnicos para poder implementar y utilizar la tecnología de manera efectiva. Conocer la herramienta, establecer los a la prueba y error para obtener las mejores respuestas. Preguntar de varias formas para obtener varios puntos de vista. Saber cómo usar la información y cómo poder convertirla en oportunidades de negocio. Además, es importante tener una buena estrategia de negocio y una visión clara sobre cómo se va a monetizar la tecnología. En conclusión, ChatGPT es una tecnología con un gran potencial para generar ingresos. Su capacidad para automatizar tareas y generar contenido de manera eficiente la convierten en una herramienta valiosa para muchas empresas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ganar dinero con ChatGPT requiere de una estrategia de negocio bien pensada y conocimientos técnicos para poder implementar y utilizar la tecnología de manera efectiva. Si te gustaría saber más de ChatGPT y de cómo usarla en el día a día, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido sobre inteligencia artificial. Por este lado te dejo el video recomendado de la semana y el botón para que te suscribas al canal. Hasta la próxima y gracias por ver este video.